de los encuentros con el Monserrat en Ipatia, que vinieron gente de distintos cursos, eh, y también talleres como los que estamos haciendo nosotros de mediación, los refugiados, que va mucha gente, eh, hace que nos unamos mucho más entre nosotros, entre compañeros, de diferentes cursos, y pues, no sé, para mí, por ejemplo Sara es de diferentes y ahora tengo una relación con ella gracias a esto, si no, probablemente hubiera sido una compañera de casi verdad, yo bueno no soy mucho más mayor que ellos y nosotros de hecho había gente que conocía de antes y había perdido la relación completamente y gracias a estos proyectos pues sí que es verdad que he tenido la oportunidad de retomarla incluso mejor que antes no porque gracias a los proyectos también tenemos valores que nos facilitan las relaciones entre nosotros realmente en el colegio hay proyectos y se pueden hacer más que por ejemplo hay días que los niños con el polideportivo, deportivo pequeños cogen la bici y tú les ayudas a decorarla y eso. Y si quieres que no, pasan los años y vas a primaria el chavalín y pues le vas a saludar y es como tu amigo. Y entonces vas a tener más relaciones y los proyectos que nos están diciendo también ayuda. Yo creo que a nivel general los profesores sí que nos escuchan. Eh, y sobre todo veo como a partir de algunas asignaturas. Pueden ir acogiendo temas de valores, quiero decir, a lo mejor, en biología, ¿no? Estamos dando la alimentación, y, pero también, gracias al profesor que tenemos, que también nos está ayudando, nos puede meter como una eh, alimentación sostenible y ecológica eh, las ventajas que tiene. A lo mejor en sociales, hablando de política o de economía, ¿no? Nos pueden también coger un poco de qué es la democracia y qué está pasando ahora mismo. Y, que, y creo que es algo muy importante. También hay profesores y profesores, a algunos les gusta más eh, tener las cosas que tienen, decir, bueno, pues yo vengo a dar las funciones o yo vengo a dar las ecuaciones, ¿sabes? O yo quiero dar sintaxis y ya está. Pero yo creo que a nivel general sí que nos ayudan mucho y nos impulsan a, a sí. coger otros temas. A mí me parece que a, en algunos, yo por ejemplo hablo con gente y me cuentan en su colegio a lo mejor están dando algo, pero yo a mí no me gusta que me enseñen algo que luego yo no sé para qué aplicarlo, pero realmente si sí, por ejemplo, en sociales que estábamos con todo el tema de la economía, si sí, pues nos han informado un poco sobre todo lo que está pasando, entonces te informas de la economía y tienes otra visión, porque ves las cosas realmente como son, no solo datos, sino también ves que la realidad ocurre, y eso es algo bastante importante. Yo creo, yo creo que hay muchos profesores que, aparte de enseñarte los conceptos que te tienen que enseñar, como que te enseñan a crecer como persona y a tener valores que, por ejemplo, nuestra profesora de lengua, ella siempre dice que ella, lo principal que nos viene a enseñar es la educación, no la literatura. O sea, ella siempre, no sé si la literatura, pero educándonos a la vez. Claro, a ver, una vez más... A ver, decir, hay profesores hay, y profesores. Claro, hay de todo. Es decir, hay gente que tiene más facilidad para escucharte y luego hay quien... Pues viene a dar sus clases y se va a su casa, no, igual que hay gente que viene a estudiar y se va a su casa. Entonces, sí que es verdad que hay una mayoría que te escucha luego hay gente que no, pero a la que te escucha lo hace y lo hace bien, ¿no? Eh, del mismo modo en que ellos abren y tú les escuchas, no por tu ser pequeño, ser su alumna, eh, le quitan importancia a lo que dices ¿no? Te escuchan y, y si lo que dices tiene salida o realmente es un argumento sólido, pues Incluso a veces hasta se comenta, ¿no? Nosotros hemos llegado veces que pues hemos, eh, estábamos comentando algo, ha venido un alumno, ha respondido al profesor y realmente se ha comentado lo que, se ha, comentado, lo que ha hecho ese alumno porque tenía importancia, ¿no? Y eso es algo que... Mola también, ¿no? Que se nos tenga en cuenta, no por el hecho de ser alumnos, que o algunas sea, sea menos importante sí. en nuestra voz. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la situación que se dan algunos proyectos de estos, como refugiados, no por ejemplo, que se ve una parte no igual, porque el profesor siempre tiene, pues, como más, se puede mover más, por todo, pero sí que es una situación más igualitaria en la que no es solo el profesor es el que da la clase y tú eres el que está ahí escuchando y apuntando, sino que es algo más de que te tienen más en cuenta, estás ahí, opinas. Opina también, ¿sabes? Es una situación más igual. Y además, en este colegio que no tienen otro, es que los profesores no vienen a dar la clase si no son cercanos y si te ven preocupados y te pasa algo, te ayudan. No son los típicos de que te dan la charla y más. Bueno, aquí hay una asamblea, que es la Asamblea del Lourdes, ¿no? que estamos los alumnos que queremos, ¿no? Entonces, todos los años, a principios, o sea, hay una reunión que le hicimos la semana pasada. Y, por ejemplo, yo creo que esa asamblea es justo el punto donde te tienes que apoyar si realmente quieres que tu voz se escuche mmm, bien alta, ¿no? Que si quieres decir algo o quieres llevar a cabo algo, consideras que está pasando algo de importancia, tenemos ese colectivo que es eh, donde todos, los que, todos y todas los que estamos ahí damos, damos salida a todo eso, ¿no? Y, y es importante porque, por ejemplo, eh, comentamos lo de un proyecto que se está llevando a cabo que es de feminismo, la mediación, los refugiados, y poco a poco no son colectivos que gracias a todos ellos pues tu voz va teniendo como cada vez más que más, ¿no? Yo que creo se que que te escucha sí, y, sí, sí. y la asamblea yo por, veo que es un ejemplo claro, porque yo cuando vine aquí eh, no estaba metida en esa asamblea y siempre que he considerado que algo era importante o he querido llevar algo, lo he llevado ahí, se me ha escuchado y se me ha valorado, ¿no? entonces... Yo lo que veo es que una vez hablando con una compañera de un equipo, ¿no? Eh, y me, yo le digo, bueno, mañana tengo que ir a, a tal y tengo que hacer unas jornadas y explicar. Y me dice, pero, ¿por qué ahí son vuestro colegio? Y yo digo, pues no sé. O sea, yo creo que no, a veces no somos conscientes porque tenemos mucha suerte de estar en un colegio en el que nos resalten valores importantes y, y eso. Pero es que en otros colegios no se hace, es lo que a veces no somos conscientes. Incluso en el mismo colegio, ¿no? Tú le dices a alguien, no, es que este recreo tengo reunión de mediación o tengo reunión de refugiados. Y la gente te dice, a quedar sin recreo, vaya por Claro, pero que estás perdiendo un recreo y yo no estoy perdiendo nada porque estoy adquiriendo muchísimo más que si me quedo en un banco a comer pipas, ¿no? Y yo creo que es súper importante todo eso. Nosotros sabemos la importancia que tiene y cuando tú oyes a alguien decirte que estás perdiendo el tiempo que porque pierdes tu recreo, no perdí, no. realmente hay veces que ni escuchas, ¿no? Porque sí. es que no tiene cabida lo que estás diciendo. ¿En no. sí, qué va? O sea, es sí. que si yo... Yo si fuera yo, no voy ponerlo obligatorio, porque no tendría que haber nada obligatorio, pero vamos, yo llevaría a todo el mundo ahí porque es que se ruena, ¿eh? Una de esas pues cosas es que va a las reuniones quien quiere y casi siempre claro. están llenas, porque es algo final que tú quieres hacer porque te gusten, porque sabes que vas a obtener cosas de eso. Realmente, por ejemplo, en refugiados la semana pasada tuvimos un recreo, porque estábamos preparando el proyecto y, a ver, el viernes ya había otra reunión y decidimos quitarlo porque también necesitábamos respirar un poco, pero lo hacemos... Con ganas y la gracia de esto es pues que cada uno haga lo que quiere, si tú quieres llegar a tu casa eh, de colegio, y ya está, te has olvidado de eso, pues bien, pero si la gracia también es pues estar en tu casa, miras noticias, luego las llevas a la reunión y haces más proyectos que mejoren el instituto. <risa> trabaja mucho y además te ponen muchas facilidades para moverte y para, si quieres proponer algo, te ponen muchas facilidades para, pues para proponerlo. Por ejemplo, el proyecto de los refugiados también hay profes que están ahí que también podrían estar en su recreo. Y luego pues fuera de clase pues es más complicado porque no es la misma situación esa de que te, te ayudan, sino que ya sí. hay que buscar como la vida. Pero sí. A partir de esos proyectos también puedes hacer muchas cosas, como en refugiados ir a una manifestación o cosas más ah. Y luego que yo, por ejemplo, eh, yo antes no era de este colegio y vine aquí y yo llegué aquí y, o sea, yo hago balance y era otra persona, pero otra persona con muchísimo menos valores que ahora. Yo tenía otra manera de ser, incluso fuera del colegio, ¿no? Tú ya es como que vas un poco más pendiente de lo que pasa a tu alrededor, intentas no creerte solamente a lo que te cuentan, sino ponerle empeño porque a veces que no se cuenta lo que realmente es, ¿no? Y tú pones empeño y lo buscas y al final lo encuentras. Y luego yo personalmente, por ejemplo, soy muchísimo más solidaria que antes, incluso con gente que veo que no pues, sé sea, a mí me gusta sí, claro. que ayudar el fuera, también. fuera claro eso es que lo aplicas <risas> que, que, que lo llevas lo llevas afuera también a tu terreno de fuera lo llevas claro de hecho me está acordando ahora cuando he hecho lo de salir estaba una vez con, con Diego y con otros amigos no también están en el grupo de refugiados y tal y habíamos quedado por ir al matadero porque había unas jornadas de afroconciencia que se realizan en el matadero, muy chulas, tal. Y entonces estuvimos caminando por ahí y nos encontramos en un puesto que hablaba sobre los refugiados. Y, y había como escritas en una cartulina asociaciones para hacer cosas y proyectos y tal. Entonces dijimos, anda pues, y películas que nos recomendaban, tal. entonces cogimos nota, hicimos fotos, lo enviamos por el grupo. Y realmente, claro, o sea, es que es algo que aunque esté dentro del horario escolar que te llevas tú a tu casa y te quedas con la ¿Sí? sensación de, de tener como más contacto Claro, de, sí. o a lo mejor tú en tu red social estás mirando y ves, anda, pues esta publicación habla sobre que hay una manifestación, no sé cuántos, de, en, del Día Mujer, en, de la mutilación genital femenina, por ejemplo, me la guardo, que tenemos un grupo, y empieza y a concienciarte muchas luchas, yo creo sobre todo. Refugiados, mediación, feminismo. Yo creo que aparte de informar, informarnos a nosotros, sentirte un poco escuchada, como decía Sara, eh, yo creo que tengo un poco con los profesores, si quieras que no, sí. en el colegio, sí. pues yo por ejemplo, bien. con Carlos, en primero, que ahora era Carlos, mi... conocido por todas las personas que hablan de eso. Vale. Yo... <risa> <risa> vale. De mi tutor en primero de la ESO, pues simplemente era mi tutor y mi profesor de sociales, pero yo ahora porque a ver, es un profesor, pero si que tengo un problema en el, en el colegio o me pasa algo, pues yo creo que sería los primeros profesores que co contaría con él porque llevo tres años trabajando con él en un proyecto que... Que no es social, sí. es lo que puede O sea, que no es sí. ninguna asignatura sí. que es algo sí, que, voluntario que formamos las claro. dos partes del proyecto. Pero sí, se genera sobre todo muchas... Como... Confianza. Confianza con los, los profesores, profesores y... Sí, claro, sí. que, O sea. Por ejemplo, yo a lo mejor, eh, ante los profesores, ¿no? sobre, sobre todo cuando se tratan de cosas más bien de letras, ¿no? eh, te invitan un poco a lo mejor a escribir el rincón literario ¿no? y tal. Y yo he visto que según han pasado los años con la profesora que yo tengo de lengua y sociales, que me ha estado dando los tres años, no, eh, no sé, yo he ido creando más confianza y puedes ir a lo mejor y dices ¡Ay, mira, he escrito este poema, te gustaría leerlo! Y si lo enseñas y dices ¡Ah, qué bonito! Pues mira, pásamelo, tal. Y yo creo que que te invitan mucho a participar más allá de las clases. Y sí. como que ya no les ves solo como tus profesores, sino como que, pues, por ejemplo, el poema, como de, que les ves que tienes confianza con ellos para preguntarles si te gusta, como que ya no... Es, Esto solo se es, ya hay, ¿no? Para que no suban un <risa> <risa> Ya no es como estés en las sociales, me vienen a explicar la economía, o me vienen a explicar literatura, sino es tu profesoría aparte que si tienes un problema, pues puedes contar con ellos. Yo, Yo creo sí. que... In, perdón. <risa> <risa> <risa> Lo que quiero decir antes es que Cuanto más te impliques en este tipo de proyectos y también, o sea, tú puedes estar en un proyecto, ya sea mediación, lo que quieras, y se si hace un proyecto aparte, o sea, me refiero, dentro del proyecto pues se pueden hacer, eh, que si vas a hacer una charla, que si vas a hacer una, una manifestación, cuanto más te impliques en ese tipo de cosas, más confianza vas a tener con ese profesor y ese profesor para contar mucho más contigo para todo, o sea, vas a ser, no sé. Si ves la faceta de persona que tiene no del que te manda sí. tres páginas de literatura para mañana <risa> ves pues el, el, la persona que pues le gusta ayudar a las personas como a ti y con, bueno a ver, no te digo que vaya a ser tu amigo pero es más que un profesor menos que un amigo es un, casi un compañero y te hace sentir como más igual claro, y, y eso pues me parece útil ¿Qué vida tendrá nuestro profesor fuera de todo el mundo? Sí, ¿Sabes? Yo creo que es algo que a nivel general todos hemos pensado, pero mi profesor de lengua, ¿qué vida tiene fuera? No? Y cuando, cuando ves que empiezas a compartir cosas, que ya te quedas en un recreo, incluso te quedas fuera del horario escolar y ves que ese profesor también se queda contigo y te ayuda y compartes, ¿no? Y sobre todo es el hecho de compartir, de compartir eh, situaciones ¿no? que nunca te esperabas que con tu profesora de literatura que manda mucha literatura, iba a tener la misma ganas que tú, ¿no?, de ayudar y de avanzar y de, y de, sí. y de progresar. saber que no incides en algo, ¿no?, que yo creo que a, eso a todos nos gusta, como de decir, es que yo no sé qué tienes en la cabeza, pero luego te das cuenta de que a lo mejor pues sí que no incides en cosas que tienes de acuerdo y que, pues sí, es, es bastante importante. Y también te das cuenta de que como es en clase no es fuera. A mí me pasa con muchos profesores que yo les veo en clase y no les veo igual y luego fuera, pues, es bastante más mazo, más agradable. Sí esas cosas, pero pues también eh, a mí, por lo menos, me han hecho ir más relajado a clase, porque, por ejemplo, sí, los profesores que van a, a refugiados y esas cosas, pues mmm, casi que yo puedo hacer el héroe el en sus clases y saben cómo soy. Y entonces no pasa nada porque hago una cosa, pues saben cómo soy y yo sé cómo son ellos, y como que hay más. No bastan con tanta presión de ay, no vaya a ser que me haga no sé qué, pero ya sabéis cómo es.